En este vídeo vamos a, a ver cómo una solución de CIM nos puede ayudar a mejorar calidades de servicio en nuestro datacenter desde, desde un punto de vista de la infraestructura de TI o de servicio de, del datacenter. Eh, lo primero que, que vamos a ver es... Eh, por, vamos a, a quitar las cabinas de, de nuestro datacenter para ver mejor eh, este caso. Vamos a buscar un pool de servidores sobre los cuales tengamos eh, corriendo la aplicación o el servicio A, en este caso esto que vemos aquí. Esto puede ser sacado a través de una integración con una CMDB y vemos que concretamente, por ejemplo, un servicio, por ejemplo, como puede ser banca electrónica, pues está corriendo en todos estos hosts que, que vemos aquí. ¿vale? Uno podría tener el servidor web, otro, la base de datos, etcétera. A partir de aquí le vamos a pedir un cruce de, de intersección eh, a la solución con la parte de la infraestructura. Supongamos que tenemos que nos están entrando incidencias sobre ese tipo de aplicación. Aquí ahí atrás nos va a ayudar a cuáles son los focos o los puntos de, de unión o cuellos de botella respecto a la infraestructura. Como es el caso, todos estos servidores tienen un servicio dependiente de esa tarjeta o NIC de ese servidor de red... O estos dos switches de presentación a nuestras cabinas de, de Storas. en este caso vamos a sacar una visual de, de las mismas que, que vamos a ver aquí, que son estos Cisco Nexus, en los cuales tenemos la presentación de nuestra red de almacenamiento sobre las cabinas.